a terminar con lo de la diferencia exacta. ¿va? Eh, ya, entonces quedamos que du igual a delta q menos delta w. Ahora, si se acuerdan de la ecuación de estado que vimos la térmica, p igual PB igual a nkt, por ejemplo, podemos expresar p igual a p de b y t, o sea, la presión como función del volumen y la temperatura. Y eso nos permitía hacer una gráfica 3D que, que les puse en las clases, eh, en, en los videos. Entonces, existe una función como función de las otras dos variables. Y esa función, P, es una propiedad del sistema. Se, le, pues, se puede medir la, el, la presión. Y a cada par de variables le corresponde un valor de la presión. Uno solo, ¿no? A una T y a una B le corresponde un único valor de P. Es una función. No puede ser de otra manera. Eh, entonces al existir esta función matemática esta relación entre las, la función y las otras dos variables eh, cal, y además es continua y bien portada etcétera cálculo nos permite hacer obtener una herramienta matemática que es la diferencial exacta que es pues la, un, un cambio infinitesimal de la función va a ser eh, proporcional, o bueno, va a ser función de, las, de los cambios infinitesimales de las variables de y T en este caso, ¿no? que estamos discutiendo entonces por eso matemáticamente se puede expresar eh, que, el, que P tiene una diferencial exacta entonces si tienes una función de estado, como es la presión y de hecho como es la energía porque la energía también se puede medir y la energía es función de las variables termodinámicas, por ejemplo 20. Entonces, si tienes una función matemática bien portada, continua, entonces puedes definir una diferencial de. una diferencial exacta, ¿no? ¿Cómo se mide la energía? Bueno, pues como vimos el. Como vimos el. con el gas ideal, ¿no? Tú puedes diseñar un experimento en el que mides la temperatura y al medir la temperatura estás midiendo la energía. Para el gas ideal en particular, ¿no? Puedes hacer otro tipo de, Para sistemas más, más difíciles, pues, vas a necesitar... Eh, experiment, experimentos más complicados, ¿no? Pero, por ejemplo, para el gas ideal, así, ¿no? Toma un termómetro y la temperatura que te dé, multiplícala por tres medias de NK donde N, o NRK, porque sabemos que experimentalmente es más útil usar n y r que nk, y con eso tienes la energía, ¿no? Eh, sí. Eh, entonces la energía es un parámetro físico del sistema. Y tiene una función de estado que es función de las variables termodinámicas. Entonces, matemáticamente se le puede asignar una diferencial exacta como función de las variables de estado, que son V y T. El problema surge cuando quieres hacer lo mismo con cosas como el calor y el trabajo. El calor y el trabajo no son variables de estado. Es decir, un sistema no tiene calor ...y un sistema no tiene trabajo... ...un sistema sí tiene volumen... ...un sistema sí tiene temperatura... ...pero un sistema no tiene calor... ...un sistema no tiene trabajo... ...entonces... Eh, ...no puedes... ...no puedes decir que la... ...la energía es función del calor y el trabajo... ...como función de estado... ...porque el, el trabajo y el calor no son variables de estado... ...entonces por la misma razón... Exactamente por la misma razón no puedes matemáticamente definir una, una diferencial de U que sea función de diferenciales exactas de Q y de W. Número uno ¿no? Y dices, bueno, no me importa que no sea exacto, yo quiero usar a fuerzas el calor y el trabajo, que es lo que hace la primera ley. Y dices, ok, entonces lo como cambios en el calor y en el trabajo infinitesimales, pero no vas a poder hacerlo de manera exacta como te permite hacer las matemáticas de cálculo 3. Y entonces te puedes analizar y ves que efectivamente los para cambiar la energía del sistema vas a necesitar ver los puntos finales del sistema, pero esos puntos, puntos iniciales y finales del sistema. Pero dependiendo del proceso, el calor y el trabajo va a ser distinto para llegar de ese punto inicial al punto final, como se vio en clase. En un proceso eh, iso, iso, eh, adiabático, toda la energía que le puedes proporcionar al sistema es a través de trabajo. Y al revés, en un proceso completamente térmico, calentar algo, Toda la energía que le puedes proporcionar al sistema es a través de calor. Entonces, con los dos procesos puedes llegar al mismo cambio de energía, puedes aumentar la misma cantidad de energía en el sistema, pero con cada, un, con cada uno de los procesos llegaste de manera distinta a ese aumento de energía. Con una en puro calor y con otra en puro trabajo. Y hay maneras de combinar tanto como tú quieras, ¿no? Puedes ponerle menos calor y más trabajo, más calor y menos trabajo, etcétera. Entonces, por eso es que eh, no se puede definir a como función de diferenciales exactas del calor y del trabajo. Entonces, eh, a ver, déjenme ver qué, qué habían bien escrito. A ver, está bien lo que con una diferencial está expresada en términos de diferenciales inexactas. Sí. Eh, eso, eso es gracias a la, ley, a la primera ley, ¿no? Lo que nos permite hacer eso es la primera ley. Y, pero no solo eso. Llegaremos a la segunda ley en la que veremos por qué es que eso se puede. Bueno, en la que le daremos una razón matemática. Pero la razón física es la primera ley. O sea, puedes hacerlo porque... porque... ...experimentalmente se mide eso y, y funciona, ¿no? Siempre, nu nunca nadie va a encontrar un experimento en el que no suceda eso. Entonces, es completamente válida la primera ley. Vamos a ver, Brian, que en la segunda ley... ...por qué es que eso sucede, matemáticamente. Eh, también se puede ver que la diferencia de energía puede expresarse en términos de las diferencias de calor y trabajo, pero no al revés. La diferencia de calor o de trabajo se expresa de la diferencia de energía y la diferencia al restante pero sí, no es lo que decía que de, si de, despejas de q te va a dar du de más delta w y que te impide hacer eso es la primera ley no nada más cambiado I'm escuchando web Ferrari uh, Hobo can run to the other end of the flat ¿Este es el ejercicio que habías dicho? Ah, allí ya, es, es, había empezado antes, perdón. El problema sería este, es que me sale que la velocidad segunda del carro, cuando saltan cada tipo a la vez, es mayor en este problema que en la primera cuando saltan los dos tipos al mismo tiempo. Y una no necesidad de que se requiere más momento para saltar con esa velocidad, con respecto al carro momento, cuando están en proceso. Um, si quieres lo revisamos después o me mandas correo. No sé qué tan relaciona usted. Is eh, conservation of momentum, speed of the recording card, tune run and jump simultaneously. No sé, tendría que ser un esquemita y todo eso. Si quieres lo discutimos por correo o por lo que lo como, como usted, ¿no? ¿Cómo se ve la energía? ¿Va? Ya acabamos claro el tema de las diferencias. Pero, ¿y por qué podemos concluir que la diferencia de la energía es exacta? Justo porque la podemos medir. Ah, ya. Oh, vale, vale, vale. Sí número uno porque la podemos medir, número dos porque es una propia, o sea, al poder medirla para distintas combinaciones de B y de T, que son nuestras variables termodinámicas, como podemos medirla, podemos eh, asociar una función, ¿no? Una función de estado. Entonces, ya definimos una función U, que es función de B y de T. Como es función de estado, y está bien definida y es continua y diferenciable, entonces, cálculo 3 nos permite hacer, eh, utilizar las herramientas de cálculo 3 para superficies y definir esta diferencial exacta. Ese es el, como el camino, ¿no? Si lo puedes medir y es función de otras cosas, lo puedes hacer función matemática. Si es continua y diferenciable y bien portada, puedes utilizar diferenciales exactas. Ese es todo el razonamiento. El calor no es propiedad de, un, de variables B y T, de un sistema y el trabajo tampoco entonces eh, calor y el trabajo no pueden hacer eso y entonces por lo mismo no puedes decir me acuerdo que eh, el profesor Rochin hacía burla del lenguaje de que cuando dices tengo mucho calor eh, que físicamente no tiene sentido porque un, un sistema no tiene calor eh, según cómo está definido físicamente y, uh, pero bueno aquí no importa no y eso es bueno eso es eso porque Gabriel preguntó lo de las diferenciales exactas y es completamente normal ¿eh? se mete el frío también um, El ambiente me haciendo mucho calor. Lo curioso es que ni siquiera es así, ¿no? Eh, está, está chistoso, porque uno pensaría primera, primera, el primer, la primera idea que puede tener es que ah, el ambiente me está haciendo calor. Pero piensen que eh, nosotros estamos a 37 grados y al menos en Ciudad de México nunca llegamos a 37 grados Celsius, ¿no? Entonces siempre nosotros estamos a mayor temperatura que el ambiente. ...salvo en Tabasco y pues así que sube a 50 grados Celsius y no sé cómo nos aportan. Pero aquí en la Ciudad de México nunca es ese caso, ¿no? Y en una buena parte de todo el país no es ese el caso, que el ambiente esté a mayor temperatura. Pero entonces, ¿por qué sentimos calor, no? Y es que nuestro sistema está regulado para que esté bien o esté normal cuando está perdiendo cierta cantidad de calor cada segundo. Si empiezas a perder menos de esa cantidad, te da calor. Si empiezas a perder más de esa cantidad de calor cada segundo, te da frío. Entonces, estar normal, de hecho, es estar perdiendo calor, pero a, a una razón estable que estamos acostumbrados a ella. Tener calor es que no puedas perder calor, tan rápidamente y tener frío es que pierdas calor más rápidamente y entonces viene una pregunta ¿cómo es que le hace la gente para sobrevivir cuando el ambiente está a mayor temperatura y es el ambiente quien cede el calor al cuerpo, o sea ahí ya no cuando el ambiente está a más de 37 grados tu cuerpo ya está recibiendo calor en lugar de perder calor ¿Cómo le haces para no calentarte? Eh, esa es una pregunta para... Bueno, eh, y ahora otra cosa. Exacto, Fernanda. Eh, sudas, ¿y eso qué, qué genera? Es, bueno, es que es, todavía no hemos visto nada de cambios de fase ni nada, pero sí, el sudor es principalmente agua con un poco de sal, pero sudar, ¿cómo es que ayuda? El sudor de tu cuerpo inicialmente está a tu misma temperatura, ¿no? El sudor sale de tu cuerpo y tu cuerpo está a 37 grados, entonces el agua va a estar a 37 grados cuando salga. Sí, regula la temperatura. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo regula la temperatura? ¿Se evapora o algo así? Exacto. Eh, evaporar agua, el agua para evaporarse requiere... Eh, ...soltar energía. Entonces, cuando... ...¿se puede decir que gastas cierta energía al, su al generar sudor? Sí, o sea, cuando, cuando sudas... ...tienes agua en la piel. Pero sudar... Eh, ...pero evaporar agua requiere energía. Eh, lo mismo que hervir agua, ¿no? Hervir agua requiere que tú le proporciones energía para que se evapore. Entonces, es lo mismo en el sudor. Para que se evapore el agua, requieres darle energía. ¿Y de dónde agarra la energía el sudor? De tu cuerpo. Entonces, es la manera en la que tu cuerpo regula la temperatura. Cuando sudas, el sudor se evapora y al evaporarse te roba energía y entonces otra vez estás eh, cediendo energía en lugar de ganarla, ¿no? Y, um, y ahora otra otro, otra pregunta conceptual, ¿por qué el agua se evapora? ¿o por qué el agua Mira, a ver, el agua hierve a 100 grados celsius, ¿no? eso todo el mundo lo sabe en, a nivel del mar en Acapulco ¿por qué haciendo esto mismo, este mismo razonamiento, ¿no? cuando sudamos y estamos en Acapulco ¿Por qué el agua se evapora si no estamos a 100 grados Celsius? Estamos a 37 grados Celsius. O visto de otra manera, ¿por qué? Se sabemos que las nubes se generan cuando el agua se evapora del mar, ¿no? O en general de, de toda la superficie. ¿Por qué el agua se evapora si no estamos a 100 grados Celsius? Sí, pero ahí hay diferentes condiciones de presión y temperatura, ¿no? Sí, pero en la, en la, si tú estás parado así nomás en el mar y estás sudando, la presión promedio, si tú lo quieres ver así, es la atmosférica. La temperatura promedio es la de tu cuerpo o la del de aire afuera, ¿no? Bueno, eso se les, se les queda de tarea. Y todavía no llevan medios, ¿verdad? Medios deformables. Por la presión. O sea, sí es por la presión. La respuesta sí es la presión, pero. No, supongo, tranquilos. La respuesta es la presión, pero ¿la presión de qué? O sea, ¿qué genera esa presión que ustedes dicen para que el agua pueda evaporarse efectivamente? Pero bueno, ese, nos debíamos un poquito, ¿por qué? Porque ¿Qué preguntaron? <risa> Ni siquiera sé si preguntaron algo, o solamente me salí del tema. Ah, lo de se mete el frío y el ambiente me sirve mucho calor. Sí, que no es cierto. O sea, en general, tú le cedes a, eh, calor al ambiente, no al revés, ¿no? Salvo que estés a más de 37 grados. Bueno... Eh, entonces, ¿queda más claro lo de las diferenciales exactas y no exactas? Pues sí, ya conceptualmente también ya, ya se ve más claro. Nada más, creo que... Um, o sea, bueno, lo de una diferencial exacta se puede escribir en términos de diferenciales inexactas o alguna inexacta en términos de una exacta y una inexacta. Eso me imagino que ya, ya tiene, como parte de hacer, como lo mismo decías, de cálculo 3, creo que ya, ya está el, la teoría. Creo que hay un, no sé si hay un teorema de eso, pero este, me imagino sí. que ya está relacionado ya y al, al cálculo y precisamente a que tengamos funciones bien comportadas y diferenciables. Así. Lo de que, o sea, eso sí, con calma lo vamos a ver en la segunda ley. Ah, por cierto, yo, bueno, ahorita lo vamos a ver en la segunda ley y hay una cosa que se llama el, ¿cómo se llama? El factor factor para completar, no, no me acuerdo cómo se le llama matemático, eh, cómo se define eh, en palabras pero es justamente un, multiplicar a, tu, a una diferencial exacta tal que a las, al, al hacer esta multiplicación, no okay, qué, sí dije inexacta, multiplicar a una diferencial inexacta tal que el producto de las dos cosas, de la diferencial inexacta con lo que tú, no, con lo que tú lo multiplicaste, ya es un ya es un ya, es, ya forma un eh, factor integrante, gracias. Factor integrante. Ya es un. Eso ya es una diferencial exacta. Entonces puedes eh, trabajar con ello. Y eso es lo que se hace en la segunda ley con la entropía. Van a ver que el calor está relacionado con la entropía. Y para obtener la entropía se multiplica justamente al, la diferencial inexacta de calor por 1 entre T, que es su factor integrante. Y con eso ya es una diferencial exacta. Eso es matemáticamente el, como la justificación de que después vamos a poder escribir la primera ley de, de, de la termodinámica como eh, sumas de diferenciales exactas, ahora sí. Pero por el momento esto es completamente válido, ¿eh? du igual a delta q menos delta w es... Completamente válido. No tenemos que pedirle permiso a las matemáticas para que sea válido. Eso es cierto porque sí. ¿no? Porque, por lo que les digo. Porque pues experimentalmente se puede hacer. Y um, nada más que tiene el, la desventaja que necesitas especificar el proceso para... Um, para um, obtener la, la diferencia de energía como como que sea igual a cuánto calor y a cuánto trabajo, ¿no? Cuando definamos la entropía, veremos que ya son diferenciales exactas todas, y entonces ya no va a importar el, la trayectoria, solo los puntos iniciales y finales. Eh, eso va, vamos a, entonces vamos a redefinir la primera ley usando la entropía, pero la entropía se va, se va a utilizar, primero se tiene que introducir con la segunda ley. Eh, hablando de eso, John... Resulta que me había confundido y el semestre no termina en mayo, sino que termina, ¿cuándo quedamos? El 10 de junio. Entonces, ok. No hay no hay demasiada prisa en la siguiente semana. Entonces, la siguiente semana les doy, les publico una clase normal, eh, de pues hora y media, lo que sea. El viernes damos la clase síncrona normal. Y el lunes hacemos el examen. Y el lunes entregan la tarea 2. Ok. Va. Eh, la, la clase síncrona del viernes. Vamos a resolver ejercicios y resolver dudas, ¿no? Entonces, así está el plan. El examen pasa al lunes. Al lunes. 28 de marzo y la tarea 2 entrega el lunes 28 de marzo ok, sí. okay. Um, bueno, más dudas eso fue sobre la diferencial exacta e inexacta también vimos bueno, vimos cómo se escribe el trabajo en otros sistemas Físicos, um, ¿alguna duda sobre eso? Eso es como muy sencillo, ¿no? Es como multiplicar cosas que, tal que den las unidades que queremos, ¿no? Súper sencillo. Um, ¿Qué otra cosa? Ah, y, para, y por ejemplo, para sistemas eléctricos y magnéticos, no sé si les acuerdan de sus clases de electro, pero la energía de un campo eléctrico va como el cuadrado del campo eléctrico multiplicado por una constante, ¿no? Y de uno magnético va como el cuadrado del campo magnético por una constante. Esa constante por uno de los campos te va a dar el H, o la P, dependiendo, y la constante por el campo eléctrico te da la polarización, ¿no? Entonces, es como, y, y esa es la energía de un campo eléctrico y sabemos que el trabajo es energía, entonces es la manera más eh, la manera más directa de obtener un trabajo es, multiplica tus variables tal que te dé energía y ya la hiciste. Eh, eso, eso es para la, lo del trabajo en otros sistemas físicos, ¿no? Y de clase 7, empezamos a ver las capacidades térmicas, aunque ya sé que mucha gente no las ha visto. Ah, alguien preguntó hace como un par de semanas algo sobre la capacidad térmica. Pues ya esta es la clase 7, ¿no? Que es esta, en inglés se llama Heat Capacity, y se traduce como capacidad térmica calórica o capacidad de calor, pero ya sabemos que los objetos no pueden tener calor, ¿no? Entonces es una mala, es una mala, es un mal término para esa propiedad física. En inglés, en, en español, capacidad térmica, pues tal vez no te dice demasiado, pero al menos no está mal. Y es básicamente eso, ¿no? Cuánto, cuánta temperatura le cambia. Aumentarle cierta cantidad de calor o viceversa. Cuánto calor necesitas para aumentar la temperatura de un sistema. No? Esa es la capacidad eh, térmica y por supuesto la capacidad térmica, como te dice, cuánto calor se necesita para aumentar la temperatura, y el calor no es una propiedad del sistema, sino que depende del proceso, entonces la capacidad calórica, perdón, la capacidad térmica va a depender del proceso que utilices para aumentar la temperatura, justamente. Y entonces para sistemas hidrostáticos vas a necesitar mantener a presión constante o a volumen constante. Entonces se definen dos capacidades térmicas, Cp y Cb. Cp es a presión constante, Cb a volumen constante. Y en la clase 7 obtuvimos la Cb y Cp del gas, del gas ideal. Y vimos que también existe un caso monotómico eh, y diatómico. El diatómico tiene una energía interna distinta a la, al monoatómico Y eso es por los grados de libertad del sistema. El diatómico tiene dos grados de libertad extra, de rotación de la molécula. Que es cuando rotas... Ahora sí, tal vez puedo hacer mejor. Cuando rotas así, que es como el... Ahorita lo estoy rotando, solo que tal vez no se ve. Es con respecto al eje de simetría. Y cuando rotas, eh, pues así, ¿no? Y de hecho uno puede decir, ah, pues puedes rotar así o puedes rotar así. Arriba, abajo o adelante, atrás. Pero ambas son equivalentes. Sí, son simplemente perpendiculares al eje de simetría. En el caso de diatómico, ¿no? Que son dos pelotitas pegadas así. Entonces, tiene dos grados de libertad extra. Y esos dos grados de libertad extra le aumentan un medio de NKT cada uno. Entonces, al final la energía es cinco medios de NKT. Y eso es por el teorema de equipartición. Que, de hecho, creo que Feynman sí lo menciona en su parte de termo. No sé si en termo o en teoría cinética de, de los... de la materia, de los gases. Pero él sí lo menciona. Entonces, él nos esperó hasta física estadística, por ejemplo. Eh, entonces... Digo, sí, está bien que lo conozcan, pero tampoco es necesario que el número uno se lo aprendan ahorita y número dos lo demuestren ni mucho menos. Entonces no se preocupen, pero es como interesante saber que un grado de libertad que contribuya cuadráticamente a la energía te va a contribuir con un medio de NKT, ¿no? Eh, vimos ese teorema de equipartición y después nada más vimos el proceso iso... ¿Qué? adiabático proceso adiabático para gas y, para sistema hidrostático y vimos la ecuación que se obtiene de un proceso adiabático que es básicamente una relación entre la presión y el volumen porque al ser adiabático la temperatura no cambia todo, se, todo, se, todo el, el cambio de energía es eh, trabajo y el trabajo nada más relaciona a P con B ¿no? entonces por eso es que surge una relación entre P y B eh, eso fue lo que se vio en clase 7 ¿alguien tiene alguna duda? la gente que sí ya la vio pues en la clase 7 más que duda es como en mi caso es trabajar un poquito más este, porque de repente como que me confundo eh, a la hora de, de relacionar las, las capacidades con las ecuaciones de estado eh, Bueno, cuando volví a revisar un poquito el álgebra Queda un poquito más claro, pero sí, sí todavía tendría que trabajarlo nada más Yo creo que sobre ejercicios ya nada más para que, como que vaya quedando más claro Porque sí, eh, es un poquito... O sea, como, como lo definimos en términos de, de variables generalizadas entonces, de repente es un poco. Bueno, yo me costó un poquito aterrizarlo hacia, hacia cuando ya no son generalizadas, pero ya supongo que nada más es cuestión de hacer algunos ejercicios. Ya, sí. Ok, está bien. Es que lo dicen generalizadas porque así lo hace, creo que Carmona. Y es que funciona para todo, ¿no? O sea, para cualquier par de variables. Eso es lo útil. Ya sí, después sí. nada más lo bajas a sistemas hidrostáticos o lo que sea. Ajá, pero sí, sí, sí tal claro. vez hubiera sido más claro hacerlo con p, b y t. No, pero yo, yo también creo que está, está mejor hacerlo con las variables generalizadas, ya nada más después aterrizarlo a lo que necesitas. Ok. Sí. Ok, ok. Bueno, ¿alguna otra duda? El gra... A ver, dame dos, no termine de leer. ¿Y el gas diatómico tiene lo que llaman spin? ¿No es ese otro grado de libertad que aumentaría la capacidad que orifica? <coughs> um, Me parece que no. Bueno, no sé si yo tenga alguna otra respuesta, pero me parece que no, porque, porque no puedes aumentar el spin ¿no? de una partícula con temperatura. No puedes calentar una partícula tal que su spin aumente sí no además para deducir eso es completamente clásico ¿no? entonces los sí, en... grados de libertad extras están en, un... están en un espacio clásico bueno hay hay un en, en física estadística se puede obtener para cuántica también uh -huh. pero es sobre <coughs> pero es sobre los grados de libertad que contribuyen cuadráticamente a la energía el spin ¿Cómo contribuye a la energía cuadráticamente, ¿no? S por S más 1, cuando es un eigenvalor. Mm. Sí, con el spin puedes tener el rotor, sobre todo cuando es una molécula. Sí. Tienes el rotor de spin y, y sí contribuye cuadráticamente, me parece. Creo que no, sí. Tener a... Entonces, sí. sí, buena observación. Um, ¿Quién fue? Ricardo. Creo que sí contribuye. Entonces, tal vez meterle spin. Ahora habría que ver, ¿no? Este, si lo vas a meter el spin independiente de las partículas o el total de la, de la molécula. Pero es probable que si le metes spin, sí si, si puedas si puedes aumentarle un medio de NKT a la, a la a la energía. Puede ser que sí. Y sí, el, el tema de, eh, de equipartición también se puede ver con cuántica. Entonces, no. Creo que el hecho de que sea el spin cuántico no hay problema. Ahora, también hay que considerar que eh, la ecuación de Schrödinger no considera nada, nada, de, nada térmico, ¿no? Eh, o sea, allí no existe la temperatura. De hecho, si lo quieren ver, es a temperatura cero en la, en la ecuación de Schrödinger. Si quisieras ver... <coughs> si quisieras ver... Eh, si quisieras meter temperatura a cuántica te tienes que esperar a física y estadística eh, y en física y estadística se ve bastante ese tema y, uh, ¿Cuándo va a empezar a adaptar el fomentín ya ya te aburrimos okay el regresando de Semana Santa no sé si uh, como ya tenemos hasta junio marzo Febrero, marzo, febrero, marzo, abril, mayo, cuatro meses, son dos meses, febrero, marzo, abril, tal vez regresando a Semana Santa, <coughs> lo más probable. Hasta medio curso, bro, después de segunda ley. Sí, exacto. Vamos a terminar segunda ley como por, como en Semana Santa, justo. Bueno, la verdad a mí sí me está gustando las tres grabadas. Ah, qué bueno. ¿Más dudas? Bueno, ¿alguien ya, ya revisó la tarea? Igual ya hay más tiempo. Le había pedido a John si podía venir para discutir un poco la tarea. Pero si no la han revisado y de todos modos ya tienen tres días más, eso se puede hacer eh, la siguiente semana si quieren el viernes siguiente, que ya, que número uno, que ya hayan visto las clases, número dos, que ya haya subido a la clase del miércoles, donde se ven procesos y ciclos, y número tres, que ya hayan revisado la tarea y ya la hayan empezado a, a intentar, ¿no? Entonces, si quieren, la revisamos el viernes que viene. ¿Dudas? ¿Y ejercicios? O si alguien ya la revisó y tiene alguna duda, pues pregúntenos. Bueno, bueno, estoy leyendo, sí. Sí, pues, no sé, revisenla con calma y también si tienen dudas nos pueden enviar correo, ¿no? Eh, Más dudas de la clase, de cualquier cosa administrativa, lo que quieran. Bueno, revisen las flashes, ¿no? Y ya nos preguntan cuando les surjan dudas. Ah, bueno, una duda administrativa. Este, no recuerdo si cuando fue la presentación del curso se tocó el tema de si va a haber reposiciones o no de los parciales. Ah, sí. Eh, creo que no se tocó el tema. Eh, como lo había estado haciendo el profesor Juan Valentín, es que él hace un final, porque todo el mundo tiene derecho a finales, pero reposiciones no, creo que no, salvo que fueran poquitas. O sea, si, si salían muchas reposiciones en el semestre, entonces él prefería hacer un final, creo. Pero si quieren, le pregunto y les aviso, ¿no? Va, va, va. Más ¿Sí? para, para saber si va a estar el comodín ahí guardado o no. Ya, si sí, el final, sí, seguro. Si tú quieres hacer un final, seguro. Ahora, algo que sí es importante, háganlo. O sea, si aunque no se sientan seguros de hacer el examen, háganlo eh, y entrenen las tareas y entrenen los cuestionarios. Porque un, algo que sí nos fijamos al final del semestre para quien quiera hacer final es: a ver, esta persona. ¿Trabajó durante todo el semestre, estuvo tomando clases y le fue mal? Ok. O, esta persona no trabajó, no entregó nada y al final quiere hacer como que aprendió todo el curso en un solo final en un solo examen. Que es distinto, ¿no? Son dos casos distintos. Entonces, les recomiendo que, que pues entreguen todo lo que puedan y entreguen los cuestionarios. Porque es, eh, el profesor Juan Valentín se fija mucho en eso, ¿no? Aunque les vaya mal en el examen, pues háganlo. ¿Está bien, Brian? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Va. Eh... Pero si sí, no... a ser como cuatro acciones, de ¿verdad? Sí, aprox cuatro. Sí, como cuatro. Y tareas, como se están viendo, tal vez no sean las cinco de mías, tal vez sean cuatro también. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Si nos da tiempo. Si no, tal vez nada más en cuatro. Otra cosa, tal vez ya termine el curso como en justo antes de Semana Santa. ¿Les gustaría hacer tarea, examen, examen-tarea? Tal vez hay de dos, ¿no? Que se las dejemos medio pesaditas, pero que tengan toda Semana Santa para entregarla. Bueno, hay como de tres. ¿Ese, esa es opción. Otra opción es que se los dejemos el viernes y lo entreguen, no sé, el lunes de Semana Santa, el primer el lunes ya de vacaciones para que no arruinen sus vacaciones o examen normal de dos horas no pero es más corto etc yo le voy al examen corto o a la tarea larga ok vienes este examen hay que decir no ok va está bien bueno ven este examen y ya decían examen corto con tiempo a la larga <ríe> Podríamos esperar a hacer el... Sí. en Semana Santa? No. Sí, es lo que yo pensaría también, pero pues depende de lo que escogen Bueno, ya verán en el primer examen, ¿no? Y ya decido. Entonces, si ¿sí no hay más dudas... ¿No? Bueno, entonces... Pues vamos a desayunar. A seguir durmiendo o lo que sea. Nos vemos el, el viernes y el miércoles les publico la siguiente clase. Va, gracias Iván. Ah, Nos vemos. Vale, muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día. Bueno, gracias. gracias. Hasta lunes. Nos vemos. Miércoles. Vale. Gracias, gracias. ¿Qué onda, amiga? ¿Qué onda? Nos vemos a Tencalcoatl.